Familia, este es el ambiente que se vive hoy en la final de la Europa League en la ciudad de Sevilla Hoy juega el equipo de Alemania, el Frankfurt Eintracht Creo que lo pronuncié bien, versus el Wolves Rangers de Escocia Es una final muy emocionante y bueno, está aquí en la ciudad de Sevilla Vámonos a ver qué espectáculo han preparado la gente de la UEFA Aquí en la Plaza de España de nuestra ciudad ¡Vamos, un saludo para la Tirol, ¡Viva el 20!